Bueno, pues a partir de ahora esto está siendo grabado, así que supuestamente aceptamos todos los términos de estar grabados. De hecho, saldrá un mensaje diciendo que si queréis continuar, pues que sabéis que, es porque es que sabéis que estáis siendo grabados. Eh, me presento, mi nombre es Pedro Pedro García Sánchez y formo parte de un equipo de profesores voluntarios y alumnos voluntarios que eh, se han prestado a continuar con esta tarea de hacer todos los años un curso dentro de Orientamath Y es un curso de LATEX, que como bien sabéis es un editor, plataforma de edición de texto científico. Sirve tanto para matemáticas, para química, para física, para música, para un montón de propósitos. Es una comunidad bastante amplia, la que trabaja con LATEX, lleva funcionando muchos años. Y nuestro primer conferenciante va a ser Francisco Torralbo. Vamos a tener un total de cuatro sesiones. Como bien eh, se puede ver en la transparencia, eh, esto se inició eh, con, con los cursos de, de Orientamad, que se convirtió en un plan de acción tutorial. Tendré más eh, actividades relacionadas con Orientamad a lo largo del curso. Y... Esta vez lo hemos hecho en eh, connivencia, por así decirlo, en colaboración con la ayuda también de Yo sigo publicando para tener eh, un, un público amplio que también conlleve la, la formación de doctores, actividades formativas dentro de los doctorados de la Universidad de Granada. Se pasará una lista de asistencia, entonces os pedimos que por favor Aquellos que sois de orienta más, lo hagáis saber para que nos sea más fácil arreglar eh, vuestra asistencia. Como sabéis, a los demás se hará un certificado de asistencia que podréis utilizar para vuestras actividades formativas dentro de vuestros programas de doctorado. Bueno, creo que dicho esto, no voy a enrollarme más porque lo que nos interesa es lo que va a decir Paco a partir de ahora. Así que le doy las gracias a Paco y le doy las gracias a todos los alumnos que se han prestado a ayudarnos en esta difícil tarea de. de tutorizar a los alumnos que vayan entrando y que tengan dudas. Paco explicará un poco el procedimiento y también le doy las la, la gracias a todos los profesores que van a participar y los, que tampoco, y los que no van a participar, pero que están aquí también para ayudarnos. Muchísimas gracias Paco, y te dejo la palabra y cierro mi cámara. Muchas gracias Pedro. Bueno, buenos días a todos y gracias por venir. Eh, siempre un, una alegría ver que, que hay interés por parte de la comunidad de, de alumnos y también profesores en aprender cosas nuevas y en particular, como dice Pedro, este editor o procesador de textos científicos, que es LATER. Eh, ya os enviaron un correo con algo de información, pero yo voy a pegar ahora mismo en el, en el chat, ¿vale? Los enlaces para que aquellos que no tienen el material todavía, pues que se puedan descargar. La idea de esta sesión es que sea lo más participativa o lo más interactiva posible. Entonces, para ello vamos a usar un, un editor online que es Overleaf, que es gratuito, ¿de acuerdo? Que eh, si no tenéis una cuenta, pues es muy sencillo, basta rellenar aquí un correo electrónico y una contraseña, directamente entráis, ¿de acuerdo? Tenéis el enlace en, en el chat de público y durante el curso de hoy, o sea, durante la sesión de hoy, porque ya las, el curso tendrá cuatro sesiones, vamos a usar un material que está colgado en GitHub que también tenéis el enlace, lo he puesto en, en el chat, ¿de acuerdo? Bien, ese eh, material lo tenéis aquí disponible y lo que tenéis que hacer es descargarlo para subirlo a Overleaf. Eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a intentar eh, hacer esto todos para que podamos empezar a tiempo. Para descargar este material, eh, como digo, los enlaces en el chat, pues nos venimos a la página de Gijas, Curso Virtual 2021, en el botón de Código descargar zip y se nos descargará un comprimido al ordenador, ¿de acuerdo? Yo acabo de descargar el mío, no tarda mucho porque es eh, breve. Y ahora lo que vamos a hacer es subir ese material a Overleaf, ¿de acuerdo? Mientras os sacáis las cuentas y os descargáis el contenido, voy a explicar cómo vamos a ayudaros a aquellos que tengáis problemas durante la sesión de hoy y si funciona bien pero durante las sesiones futuras bien eh, ahora iremos a esto cuando todos tengáis el material preparado fijaos cuando estemos en Overleaf y tengáis algún problema lo que tenéis que hacer es ir al chat y buscar a aquellos participantes que son anfitriones y tienen la palabra tutor y tengan la mano levantada eso quiere decir que van a estar disponibles para responder vuestras dudas abrí un chat privado con ellos con Zoom ¿De acuerdo? Y le preguntáis, si los tutores lo creen conveniente, os pedirán que compartáis vuestro archivo, vuestro proyecto de Overleaf con ellos para que ellos puedan ver dónde está el error que estáis cometiendo. Para ello, fijaos que en la página de Overleaf tendréis un botón de compartir vale y se os abrirá una ventana que normalmente es como esta y buscaréis el botón de compartir o activar los enlaces para compartir. Eso os aparecerán dos mensajes en pantalla, o sea, dos, dos enlaces, perdón, en pantalla y compartid el primero de ellos, para que así el tutor, además de ver el contenido que tenéis, eh, todavía no he dicho, estoy viendo el chat, Isabel, todavía no ha dicho dónde se carga el zip, Para vamos a ello, simplemente a descargar. Como digo, este enlace lo compartís con el chat, con el tutor, el tutor ya va a poder ver vuestro proyecto y además lo va a poder editar con lo cual directamente va a poder hacer los cambios pertinentes para explicaros dónde está el error. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver qué tal funciona el, este procedimiento. Yo espero que bien. Y pues vamos a subir el material que vamos a usar hoy. Entonces, fijaos, voy a ir haciéndolo yo, paso a paso. Yo ya tengo una cuenta de Overleaf. Entonces, en lugar de registrarme, que sería aquí abajo, pues yo voy a ingresar con mi usuario y mi contraseña y me aparece, digamos, esta ventana que veis donde pues yo tengo los proyectos que tengo ahora mismo activos que es este de aquí, que no es el que vamos a usar a la sesión, pero está relacionado. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a irnos al botón de nuevo proyecto. ¿Vale? Aquí nos dan varias opciones. Y la que vamos a usar es subir proyecto, porque lo que vamos a hacer es subir el material que yo ya he preparado para esta sesión. El Carlos pregunta que lo diga en inglés, no te preocupes, cuando crees un proyecto creo que te va a salir una, una ventana diciéndote que está en español y permitiendo poner en español. Digamos, si no pones subir proyecto, pones pon ya project upload o algo similar. Vamos a dar a subir proyecto y fijaos que ahora nos aparece una ventana donde tenemos que dejar caer un eh, comprimido, un zip, el que nos hemos descargado. Pues yo voy a coger mi archivo, simplemente lo arrastráis desde la carpeta de vuestros programas de archivo del sistema operativo a, a esa ventana y automáticamente ¿vale? se os va a abrir el proyecto. Bien, voy a explicar brevemente esta interfaz mientras todos estamos en este estadio. Fijaos, tenemos a la izquierda una especie de navegador de archivos que nos dicen los archivos que acabamos de cargar. ¿De acuerdo? Abajo aparece una ventana que ya veremos cuando tengamos contenido en el documento, veremos para qué sirve. A la izquierda, toda esta ventana es donde nosotros vamos a escribir nuestro documento. Y a la derecha es donde va a aparecer el resultado una vez que Latex eh, lo procese. El fichero que hay que descargar... Vale, gracias Oscar. Lo acaba de poner ahí Oscar. Vale, aquí arriba tenemos un botón que pone compilar o recompilar si ya lo hemos hecho alguna vez, que es pedirle a Latex que procese las órdenes que hemos puesto a la izquierda y actualice el PDF. ¿De acuerdo? Bien, espero que todos eh, hayamos podido llegar hasta aquí. Y ahora lo que quiero es que en la ventana de la izquierda, donde aparecen los archivos, seleccionemos mi primer documento de látex. ¿Vale? Es un fichero que está dentro de la carpeta sesión 1. ¿Vale? Y ahí lo tenemos. Ese documento ahora mismo está vacío. De hecho, si yo le voy a recompilar. Eh, no me ha seleccionado este fichero vale vamos a irnos entonces al menú y donde pone documento principal vamos a seleccionar sesión 1 mi primer documento ¿de acuerdo? esto es importante porque si no cuando lo demos a compilar eh, el Overleaf va a estar procesando otro fichero distinto al que vamos a estar escribiendo Repito, abrimos el fichero Mi Primer Documento que está en la barra de la derecha. Tenéis que ver algo tal y como lo que yo tengo en pantalla. ¿De acuerdo? Y ahora nos vamos a Menú y en la opción Documento Principal desplegamos la lista vaya, y seleccionamos Mi Primer Documento. Vale, parece que hay personas que están teniendo problemas en sus casas con la conexión no os preocupéis yo no voy a empezar a escribir todavía lo que voy a hacer es usar empezar a la presentación hablando un poco de qué es látex vale si sí, si lo compiláis va a dar un error vale si lo compiláis da un error eso no es ningún problema de acuerdo ahora mismo fijaos que a mí me ocurre lo mismo porque el documento está vacío bien pues digo, mientras toda esta información la tenéis en Guija, aquí, todos los pasos que hay que seguir. Yo voy a empezar con la, a explicar un poco qué es Late y qué es lo que pretendemos con esta primera sesión y así todo el mundo puede darle tiempo a descargar el fichero y subirlo a ver. ¿De acuerdo? Bien, pues... La preparación del material es lo que acabamos de explicar. Ahí tenéis el enlace. Esta presentación en PDF, el enlace lo he puesto en el chat para aquellos que lo queréis descargar y tenerla a mano en vuestras pantallas, pero entiendo que la estáis viendo a través de Zoom. El documento que hay que poner principal es mi primer documento. Está en la carpeta sesión 1. Bien, como digo, estas son las instrucciones básicas para que todos vayáis subiendo el material a Overleaf, y yo voy a brevemente, antes de empezar a escribir, explicar un poco qué es látex, cómo nace y, y cuál es su objetivo. Bueno, en pr principio lo que nace es una cosa que se llama TeX que lo crea Donald Knuth que es un matemático en Stanford, él está ya retirado, creo que trabaja como emérito, fijaos que esto lo hizo en el 78, es decir, que es un mmm, programa bastante antiguo y que ha sobrevivido al tiempo pues, debido a su calidad, y a la versatilidad que tiene, porque se ha ido adaptando poco a poco a lo largo del tiempo. ¿Por qué hablamos de LaTeX y no de TeX Pues LaTeX es simplemente una extensión que escribió inicialmente Leslie Lamport, por eso la LA es del apellido de, este, de, este, de esta persona, que lo que hacía es facilitar el uso de TeX TeX digamos, era un poco arduo ardu de usar al principio, y este hombre escribió una serie de macros y de extensiones para hacerlo más sencillo. La Sociedad Matemática Americana, además, amplió mucho más la, las posibilidades y eh, creó también eh, lo que se conoce como AMS, de América de Matemática de Society, late Que cuando decimos late ¿a qué nos referimos hoy en día? Pues nos referimos a la base que es TEG, a las mejoras que hizo Leslie Damport y a mejoras sucesivas que se han haciendo con el tiempo. ¿Vale? ¿Cuáles son sus características? Pues los ficheros de late son ficheros en texto llano. ¿Vale? Son de pequeño tamaño, la extensión es .tech y en esos ficheros nosotros lo que escribimos es el formato, o sea, la estructura del documento. Pues aquí va una sección, esto es un párrafo, este texto debería ir resaltado, esto es una lista de ítem, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace el látex Pues latex es como si fuese un lenguaje, es un lenguaje de programación, lo que hace es que procesa esa serie de órdenes y produce un documento, generalmente en PDF. ¿Vale? Característica principal es que es muy versátil, se puede hacer casi cualquier cosa, de acuerdo. Yo tengo aquí hay una página que se llama The Text Showcase que muestra cosas que pueden hacer con látex. Yo voy a seleccionar dos al azar, ¿vale? Porque veáis un poco algún documento. Fijaos, esta página que hay aquí está hecha con látex. No solo el texto, sino también las propias figuras. Todas las figuras que estáis viendo en pantalla están codificada o programada en el lenguaje látex, ¿de acuerdo? Eh, esto ya es una cosa técnica y científica que es el uso principal que se le da hoy en día a látex pero látex se está extendiendo más allá, digamos, del ámbito científico y aquí, por ejemplo, tenéis eh, una revista de ajedrez eh, creo que está escrita en alemán o en flamenco no sé cuál es el idioma y fijaos que permite eh, aquí escribir connotación esta es una página maquetada, ya no es, no es un párrafo, sino que se trata de una línea temporal. Aquí tenemos símbolos, digamos, de ajedrez y, por ejemplo, pues podemos incluir diagramas. Entonces, digamos que la potencia de LaTeX es precisamente su extensibilidad y que hoy en día hay mucha gente trabajando y permitiendo hacer casi cualquier cosa. ¿De acuerdo? Bien. Es flexible, es decir, que si hay algo que queremos hacer y no nadie lo ha hecho antes, que es poco probable, nosotros podemos programar nuestros nuevos comandos y nuestros nuevos entornos para eh, conseguir el objetivo que buscan. ¿De acuerdo? Eh, bien. Tiene muchas ventajas y tiene algunos inconvenientes, ¿vale? Pues la ventaja en el ámbito científico es que podemos escribir cualquier tipo de fórmula matemática, incluso química, la calidad de, del documento que produce de una calidad de imprenta, permite gestionar de forma sencilla la bibliografía, ¿vale? Puede usarse en cualquier ordenador, es software libre, ¿de acuerdo? Y eh, otra mucha ventaja. Inconveniente, la curva de aprendizaje es muy lenta, es decir, por eso estamos dando este curso, porque digamos, Late, para el primero, para la primera vez que nos acercamos a él es una cosa muy extraña una cosa con la que no estamos acostumbrados a escribir, ¿de acuerdo? Otro de los inconvenientes es que, que el diseño de un documento en principio es difícil, tenemos que usar muchos comandos para cambiar, digamos, la apariencia general de un documento, pero afortunadamente existen un montón de plantillas disponibles por internet, con lo cual normalmente no nos vamos a ver obligados a ello. Y luego, como cualquier lenguaje de programación, cuando escribimos, pues es muy quisquilloso, ¿vale? Si falta un corchete, falta un paréntesis, falta una llave con lo cual produce errores que nosotros tenemos que manejar. Y ese es un inconveniente, digamos, o el mayor inconveniente que podemos tener. Por eso, la sesión de hoy, hay varios compañeros y alumnos que nos van a ayudar como tutores para cuando tengamos algún error. Vale, ¿cómo instalo LATE en mi ordenador? Aquí vamos a usar Overleaf, pero se puede instalar en mi ordenador, yo animo a ello, y eh, se instala a través de una distribución. Una distribución simplemente es el núcleo TEG y látex junto con un montón de paquetes. Hay distribuciones para los principales sistemas operativos, ahí tenéis algunas de ellas según el sistema operativo, Echadle un vistazo a los enlaces y seguir la guía de instalación, no tiene mayor problema. ¿Vale? ¿Cómo edito látex? ¿Cómo escribo un documento de látex? Pues necesito un editor de texto. ¿Necesito un editor de texto? Ya no, es decir, yo no voy a editar un documento de látex en, en Microsoft Word, yo he usado, editar un, un, un documento en un editor específico que me ayude en lo posible con los comandos y con la estructura. ¿vale? Overlift tiene es un editor integrado, que es lo que acabamos de ver, pero hay editores digamos, gratuitos para descargarnos en nuestro ordenador. ¿vale? ¿Cómo busco ayuda? Cuando instalamos ATE en el ordenador, todos los paquetes tienen su ayuda. ¿vale? Hay un manual básico muy bueno que se llama la introducción no tan corta a ATE que está en español en inglés, ahí tenéis la presentación, tenéis los enlaces, hay una página que se llama CETAN, vale que voy a abrirla aquí, si sí, me deja la ventana de zoom, ¿Vale? que es esa pantalla que estáis viendo, o sea, esta página web que estáis viendo, donde aquí están recogidos todos los paquetes que existen para late. Entonces, si yo quiero buscar algo determinado, vale, quiero hacer algo determinado. Imaginaos que yo quiero reproducir esa, esos diagramas de ajedrez, pues busco aquí ajedrez, me aparecerá una serie de paquetes y simplemente pues elegiré el que yo quiera. Eh, cada paquete viene con su documentación de cómo se produce ese diagrama usando LaTeX, ¿de acuerdo? Bien, el catálogo de tipografías de texto lo veremos más adelante en la, en la sesión de hoy. Unas listas de correo de Cervantes, que es el grupo de LATE en español. Hay varias páginas y foros donde podéis hacer preguntas o ver preguntas-respuestas. Y luego, finalmente, deciros que eh, Orientamat pues, tiene un repositorio en Guija parecido al que hemos visto hoy con muchísimo material que se ha ido acumulando a lo largo de los años, que se han impartido estos cursos, donde hay mucha información, hay plantillas, hay tutoriales, hay presentaciones, etcétera, ¿vale? Voy a abriros, eh, que es este, ¿de acuerdo? Mm, repositorio, que aquí tenéis en la sección, en el curso virtual lo que vamos a usar hoy, y curso de látex, pues toda la información, digamos, o muchísima información sobre imágenes, sobre tablas, sobre matemáticas, etc. ¿Vale? Yo animo a que le eche un vistazo poco a poco porque aquí hay muchas cosas, pero que eh, hay un material, digamos, bastante bueno. Finalmente, ¿para qué se usa látex? Pues principalmente se usa en el mundo científico para artículos de investigación, para libros. Los, los alumnos de matemáticas, pues la mayoría de los exámenes lo habréis visto y están escritos en látex, puedo hacer cartas, puedo hacer informes, puedo hacer apuntes, puedo ir más allá de documentos, puedo hacer póster, presentaciones, que habrá una charla dedicada a ello, partituras musicales, etc. ¿De acuerdo? El, el, el uso de late es prácticamente infinito. Bien, pues vamos a pasar a la parte práctica del curso. ¿De acuerdo? Entonces eh, vamos a volver a nuestro al Overleaf que espero que todos eh, estéis en tengáis en pantalla el editor porque ahora vamos a empezar a escribir bien, como es muy probable que cometáis errores o que no podáis seguir la charla a la velocidad a lo mejor que, que yo voy a ir dándola pues yo voy a intentar ir espaciando las cosas pero cada persona trabaja a su ritmo Fijaos que hay una subcarpeta a la izquierda que se llama secciones, ¿vale? Con una serie de documentos. Primera sección, segunda, tercera, cuarta, quinta, etc. Bien, y luego en el documento que vamos a ir trabajando, fijaos que tengo aquí número 1, número 2, número 3. Bien, ¿cómo funciona esto? Si llego yo a la sección 3 y no me ha dado tiempo a terminar lo que hay en la sección 2 o bien tengo una serie de errores que no he sabido solventar para poder seguir el curso pues lo que hago es que me voy al documento 2 donde está la sección 2 completa lo copio y lo pego en el documento mi primer documento borro todo lo que hay o lo uso o empiezo a usar el documento 2 ¿de acuerdo? con lo cual como yo sé que ese sí no tiene está libre de errores, pues a partir de ahí seguimos con la sección 3 ¿de acuerdo? digamos que lo que he hecho es partir todo lo que vamos a ver en diferentes ficheros y si alguien se pierde simplemente tiene que ir al fichero de la sección que corresponde ¿vale? bien, pues vamos a editar lo primero, como cualquier lenguaje de programación eh, se estructura Digamos, lo, las líneas se dividen en dos tipos: unas que son de comentarios que el lenguaje ignora, y otras que son de comandos, que el lenguaje procesa. ¿Cómo se escribe un comentario? Pues ahí lo tenéis, hay que exponer una, un, un símbolo de porcentaje al principio. Todas las líneas que empiecen con un símbolo de porcentaje, la ten la ignora. Por eso, como todo el documento que estamos trabajando, mi primer documento.txt, todos son comentarios, cuando le vamos a recompilar, pues me dice que no hay, que error de compilación, porque no hay ningún comando. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo se estructura un documento de látex? Pues un documento de látex tiene dos partes. La primera es el preámbulo, que ahora veremos qué es lo que vamos a poner ahí, y la segunda es el cuerpo del documento. Digamos que en el preámbulo nosotros ponemos una serie de datos como qué tipo de documento voy a hacer. No es lo mismo hacer un libro que hacer un artículo, que hacer una presentación, etcétera En qué idioma voy a escribir, qué tipografía voy a usar, quién es el autor del documento y si voy a usar algún paquete que extienda la funcionalidad de del arte. ¿De acuerdo? Y luego en la parte del cuerpo del documento, ¿vale? Allá viene el texto, el contenido propio de lo que yo voy a escribir. Con lo cual, si lo pensáis un momento, en toda esta primera, primera parte, lo que escribamos ahí no va a aparecer en el PDF, ¿vale? Simplemente son una serie de datos necesarios para látex para entender qué es lo que queremos hacer. ¿Vale? ¿Cómo empieza el preámbulo del documento? Lo primero que hay que indicarle es el tipo de documento que yo quiero escribir, ¿vale? Pues entonces, para ello, vamos a usar nuestro primer comando de late. Para todos los comandos de late tienen siempre la misma estructura. ¿vale? Se, el, el, los comandos son el nombre del comando, una serie de opciones, ¿vale? entre corchetes, y luego eh, una serie de opciones obligatorias, ¿vale? un argumento, obligatorio, que pueden ser varios. Esa es la estructura básica de un comando. ¿vale? Importante, siempre empieza con la barra que tenéis señalada ahí. Esa barra ¿vale? está en el teclado, en la esquina superior izquierda, donde están los símbolos de primero y primera. Para pulsarla, pues dependerá, hay que dar pulsando la tecla de control, normalmente opción si estáis en Mac. Alt si estáis en Windows. ¿De acuerdo? El nombre del comando. ¿Vale? Y como digo, entre corchetes las opciones, las opciones, eh, o sea, los argumentos opcionales y entre llaves los argumentos obligatorios. Un comando puede tener un argumento obligatorio, dos argumentos obligatorios, tres, cinco, ningún argumento opcional, tres argumentos opcionales, etcétera. ¿Vale? Bien. Pues el... Eh, el, el primer comando que tenemos que poner siempre en un documento es, se llama document class. Fijaos que el editor de Overleaf es suficientemente inteligente y ya no aparece eh, en la lista ese, ese comando. Si le damos a la intro nos va a autocompletar. Esto es muy útil para no equivocarse nunca eh, cuando escribamos los comandos. Vale. ¿Qué necesita ese comando? Pues le tenemos que decir normalmente dos cosas. Como opciones. Pues el tipo de papel que vamos a usar. Pues normalmente en Europa el formato A4. Si quisiésemos imprimir una una cuartilla, pues sería A5. Y el tamaño de letra base para el documento. Pues vamos a poner 12 puntos. ¿Vale? 10, 11, 12 puntos. Y cómo... Como argumento obligatorio, el tipo de documento que queremos crear. Vamos a elegir el más sencillo de todos, que es un artículo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué otros tipos de documento podría poner aquí? Pues libro, informe, carta, presentación, bímeres, proyector, ¿vale? Etcétera. Hay muchos tipos de documentos que se pueden poner ahí. Pero como digo, vamos a empezar por el más sencillo. Si recompiláis sigue dando un error, ¿vale? Porque no, el documento está vacío. ¿De acuerdo? Bien, pues eso es lo único que necesitamos, lo, lo único imprescindible del preámbulo. Y ahora vámonos al cuerpo del documento. Intentad seguir más o menos el orden que yo tengo escrito en los comentarios y así... Tenéis una plantilla cuando terminemos la sesión de hoy y además explicar. Bien, para el cuerpo del documento, como ahí va a ir mucho texto y muchos comandos, se usa un entorno de látex. Un entorno es una especie de comando, digamos, especial que tiene una parte de inicio, ¿vale? que en este caso es documento, y una parte de fin. Fijaos de nuevo que Overleaf es lo suficientemente inteligente cuando yo he escrito Begin Document y le he dado a la intro, me ha terminado el End Document. ¿vale? Esto es un ejemplo de entorno. Todos los entornos, y veremos algunos durante la sesión de hoy, tienen siempre la misma forma. Empiezan con el comando Begin, acaban con el comando End y entre llaves la misma palabra ¿vale? en este caso el entorno se llama documento y ahí es donde vamos a escribir nuestro documento pues ya aquí dentro ¿vale? yo escribo por ejemplo hola y ahora vamos a recompilar y ahora sí ya estamos libres de errores porque ahora ya tenemos lo mínimo imprescindible para escribir un documento en látex, ¿de acuerdo? Si alguno ha tenido un error, pues por favor revisar que la barra que estáis utilizando es la correcta, ¿vale? Hay dos barras en el teclado, una encima del 7, que está inclinada hacia el otro lado, que no es, y otra que, como digo, está en las teclas primero y primera de la esquina superior izquierda del teclado, que habéis escrito las palabras correctamente, como digo, late es muy quisquilloso, si nos equivocamos y si escribimos algo, ¿vale? Cambiando una letra, únicamente una letra, pues nos va a dar un error, ¿vale? Fijaos, vamos a ver cuando nos da un error, vamos a intentar entender qué es lo que me está diciendo. Lo primero, un error que me deja Overleaf, que me dice que por favor revise. Y lo segundo, el error es que devuelve el app. Aquí, fijaos que me dice archivo artecle CLS not found. ¿Por qué? Porque cuando ponemos aquí un tipo de documento, los tipos de documentos los guarda LaTeX en unos ficheros que se llaman CLS, de clase, clase de documento. Como hemos escrito un tipo de documento que él no ha reconocido, ¿vale? Pues me dice que no es capaz de encontrar ese fichero. Pues lo que tengo que hacer es, y además lo importante aquí, fijaos que me dice el fichero donde está el problema sesión 1 barra mi documento y la línea aproximada, ¿dónde ha ocurrido ese error? Pues fijaos que estamos en la línea 6 y él cree que el error está en la línea 8, porque es a partir de ahí cuando ya no sabe qué hacer. Pues alrededor de esa información, ¿vale? Alrededor de la línea 8, nosotros tendremos que ver qué problema ha habido. Pues el problema es que había escrito mal la palabra article, la corrijo, vuelvo a recompilar y sin problema. ¿De acuerdo? Bien, primer problema que nos vamos a, co a encontrar con látex, pues que LaTeX viene del mundo anglosajón. Entonces, en el mundo anglosajón, pues no usan el mismo número de caracteres que nosotros. Si intentáis de hacer lo que yo he hecho en vuestros ordenadores, si lo tenéis descargado, muy posiblemente no se os muestre correctamente las eh, la ñ o la interrogación o la A con tilde. Esto es muy habitual. ¿Por qué funciona aquí en Overleaf? Porque Overleaf es suficientemente inteligente para hacer una detección. Ya lo ha hecho, fijaos, creo, porque le estamos diciendo que estamos trabajando en español. ¿Vale? Pero como digo, esto no es lo habitual, es porque estamos usando el editor Overleaf y lo que tenemos que hacer siempre es indicarle dos cosas a nuestro documento. La primera es cómo está codificado y la segunda es el idioma en el que vamos a escribir. Y eso vamos, nos va a permitir introducir el concepto de paquete. Como ya he dicho, el núcleo de LaTeX es un compilador ¿vale? de un lenguaje de programación que procesa el texto y produce un PDF. Claro, pues este lenguaje se puede extender para que haga más cosas de las que, para las que se diseñó inicialmente. ¿Cómo se extiende? A través del uso de paquetes. ¿Qué es un paquete? Pues un fichero que normalmente te descarga cuando te descargas el látex y que permite, digamos, tener esa funcionalidad. Entonces, para cargar un paquete, que necesito hacer? Irme al preámbulo, ojo, tengo que hacerlo antes del cuerpo del documento, ¿vale? Los paquetes todos hay que cargarlos en el preámbulo, donde queramos y la sintaxis es la siguiente, para cargar un paquete usamos el comando use package ¿vale? Ese comando tiene unos argumentos opcionales que son las opciones del paquete y otros argumentos obligatorios que es el nombre del paquete que queremos cargar, ¿vale? Pues como opciones, como argumentos opcionales vamos a poner utf8, ¿vale? Y como paquete input enc, ¿de acuerdo? ¿Qué hace este paquete? Fijaos, los ficheros de texto, según el sistema operativo que, que tengamos, se codifican, digamos, se guardan en disco codificando las letras de una manera o de otra. Entonces, si usamos un sistema operativo que guarda los ficheros de texto en una codificación y lo, se lo pasamos a otra persona pues cuando procese el fichero con LATES los acentos, la ñ, las interacciones no lo va a ver correctamente entonces lo que nos aseguramos con este paquete es primero que se va a compilar correctamente sin errores y segundo que cuando se lo demos a alguien pues su editor o LATES va a decir ah vale, es que este documento está escrito en esta codificación ¿de acuerdo? UTF-8 hoy en día es la codificación estándar en, lo, en la mayor parte de los sistemas operativos. Si tenéis algún problema algún día con la codificación, y eso os lo vais a notar, ¿vale? En el uso de caracteres, digamos en español, si escribí una ñ y no se escribe correctamente, verificad vuestro editor en las opciones del editor que estéis usando y mirad qué codificación tienen las preferencias. Y decirle a Lates que use la misma que está usando el editor, ¿vale? Como digo, si recompilamos, eh, ¿vale? Ah, porque es UTF, ¿vale? Fijaos que he puesto UFT, UTF. De acuerdo. Como digo, aquí no ha habido ningún cambio porque Overleaf ha sido suficientemente inteligente y por detrás me ha solventado el problema de la codificación. ¿Vale? Lo segundo es que tenemos que decirle en qué idioma vamos a escribir. Eh, esto también es importante porque cuando látex procese los párrafos, para saber dónde poner guiones en las palabras tiene que saber en qué idioma estamos escribiendo. Es decir, las reglas ortográficas para el inglés y para el español son diferentes. ¿Vale? ¿Cómo vamos a decirle el idioma? Pues usando otro paquete. ¿Qué argumento, qué, cómo, ¿Qué argumento opcional? Pues que queremos escribir en español. ¿Qué paquete? Pues el paquete Babel. ¿De acuerdo? Voy a recompilar. Como digo, estéticamente no ha cambiado nada, pero ahora ya nuestro látex conoce mejor nuestras preferencias, tanto de idioma como de codificación. ¿De acuerdo? Bien, vamos a quitar esto de aquí, perdonad, ¿Qué? ¿por qué no me deja...? vale Bueno, no sé, quería mover esto de aquí pero se ve que no Vale, ahora sí Bien Vamos a, a continuar con el con algunas particularidades Fijaos como todos los comandos en late empiezan con esta barra Vaya. Esa barra no podemos escribirla. Si alguna vez necesitamos un documento, ¿vale? Escribir eso, pues no, no lo va a imprimir. ¿Veis que no lo imprime? ¿De acuerdo? Bien, no solo la barra, sino que hay una serie de eh, símbolos que son, están protegidos por látex entonces no vamos a poder escribirlo, son estos que hay aquí, bueno, no voy a escribirlo. Vaya, es que en cuanto, en cuanto escribo algo mal, se queja y me lo colorea. Bien, los símbolos reservados son los símbolos de dólar, ya veremos para qué sirve, las llaves, porque sirven para indicar los argumentos de los comandos, y los entornos, el, la almohadilla, porque se usa en ciertos, eh, para mm, ciertos comandos, el tanto por ciento que se usa para poner un comentario, el ampersand que se usa para las tablas, la barra, la, el acento circunflejo que es para poner superíndices, el guión bajo que es para poner subíndices y el símbolo de tilde ¿vale? que también está reservado. ¿Cómo podemos escribir esos símbolos si alguna vez queremos ponerlos? Normalmente poniendo una barra delante. ¿vale? Voy a recompilar. ¿Veis? Y simplemente poniendo barra y el símbolo restringido, pues ya me escribe, eh, me muestra en pantalla ese símbolo. ¿De acuerdo? Con la excepción de la barra. Si yo pongo dos barras, no me va a imprimir una barra, sino que me va a hacer un salto de línea. Luego iremos más a eso. Pero el, el resto de símbolos restringidos se puede escribir así. ¿Vale? Si alguna vez, como digo, necesitamos ponerlo en pantalla. Bien. ¿Qué podemos poner más en el documento? Vamos a, a volver a nuestro preámbulo, que como digo es donde vamos, donde vamos poniendo la información del documento que estamos escribiendo. Pues otra información que es interesante siempre poner es quién es el autor, cuál es el título y si queremos poner una fecha para eso, vale fijaos que estoy en el preámbulo estoy antes del documento ¿vale? pues voy a usar una serie de comandos que es el título, pues mi primer documento ¿vale? el autor pues en mi caso mi nombre ¿Vale? Y puedo poner también la fecha, hoy es 26 de febrero de 2021. Bien, cuando vuelvo, por cierto, control eh, la tecla de intro o comando intro según estáis en Mac o Windows, recompila, no tenéis que ir con el ratón al botón que hay aquí. Yo acabo de recompilar el documento y esa información no aparece porque, como digo, esos son metadatos que le estamos dando a LATE. Si yo quiero que LATE me muestre el, un título para el documento, pues las teclas he dicho, si estáis en Windows o en Linux, Control y al mismo tiempo la tecla Intro. Y si estáis en Mac, Comando y la tecla Intro. ¿De acuerdo? Y eso lo que hace es lo mismo que darle al botón Recompilar. Bien, si yo lo que quiero es que me muestre el título, pues hay un comando que se llama makeTitle, que no tiene ningún argumento, vale, va tal cual, y lo que hace es que coge esa información que acabamos de darle y nos la muestra. vale. Fijaos que el título lo ha puesto un poco más grande, lo ha centrado, el nombre lo ha puesto a continuación, una letra un poco más pequeña y ha añadido la fecha. ¿De acuerdo? Vamos a, bueno. bien vamos a ir a la segunda sección vale ya, ya tenemos nuestra esta es una plantilla básica básica de nuestro documento esto es lo mínimo indispensable que digamos necesitamos para poder empezar a escribir vale vamos a ver ahora cómo empezamos a darle contenido al documento de acuerdo y pasamos a las partes Bien, los documentos de texto normalmente están estructurados, pues según su tipo, pues tiene, si es un libro, pues tendrá capítulos, luego cada capítulo pues tendrá secciones o subsecciones, la, el texto está dividido en párrafos, líneas, etcétera. Pues vamos a ver cómo vamos dando esa estructura a nuestro documento. Si yo creo que hay una sección, os usaré el comando section, pues vamos a darle... Eh, creación o inclusión de texto en un documento. ¿Vale? Bien, cuando yo hago eso, me crea, pues como veis en pantalla, me ha, primero me lo ha numerado, me ha puesto sección 1 y me ha puesto el texto que yo quería en negrita. Todo este estilo del documento, ¿vale? Viene influenciado por la clase de documento que nosotros hemos elegido, ¿vale? En este caso, artículo. Si nosotros cargamos una clase de documento diferente, visualmente las secciones se mostrarán, pues, de una manera o de otra, ¿vale? Volvemos a donde estamos. Voy a quitar esto de aquí. Bien. Existen varios niveles de jerarquía en un documento. El nivel más alto sería, digamos, el de la sección para un artículo. Luego tengo su sección, ¿vale? Que como veis, pues, me numera 1.1 y tengo un nivel extra que sería subsubsección. Estoy poniendo al azar el nombre de las secciones, ¿vale? Y lo que hace es, pues como veis, va, digamos, jerarquizando nuestro documento. Una cosa interesante a tener en cuenta por los editores que usemos para LATE, en particular Overleaf, fijaos que en la esquina inferior izquierda de vuestro editor aparece el Fight Outline y directamente, fijaos que está detectando nuestra estructura del documento. Y si yo pincho en cada una de esas secciones o subsecciones, me va a esa parte del texto. Esto es muy útil para cuando estemos escribiendo. Voy a poner otra sección. Es muy útil para cuando estemos escribiendo pues poder saltar directamente. Fijaos que aquí está la estructura del documento. Esta sería la primera sección. Esta sería la segunda sección y estas son subsección y subsubsección. ¿Vale? Eso digamos, sería la forma en la que nosotros vamos estructurando nuestro documento. Si estuviésemos escribiendo un libro, tendríamos eh, la, el, un nivel de estructura superior que sería el capítulo. ¿Qué ocurre si yo intento recompilar poniendo un capítulo? Pues late se va a quejar. Fijaos, lo primero es que eh, me ha puesto un texto normal. ¿De acuerdo? No ha hecho nada. Esto, esto, fijaos que cuando las secciones la ha cambiado, ha cambiado el estilo, pero me ha puesto un texto normal. Y aquí arriba, ¿vale? Aparece un 1 en este icono de un, una especie de fichero y me está indicando que ha habido un error. ¿Vale? Y si me, no voy a ese error, me dice... Undefined Control Sequence, es decir, hay un una comando, una secuencia de control que no está definida y me dice que está en el fichero mi documento de la carpeta sección 1 línea 34. Fijaos que ha sido muy preciso. Línea 34 me dice que este comando que hay aquí no lo entiende. ¿Por qué no lo entiende? Porque en la clase de documento que estamos usando no existe la, la estructura de capítulo. Vamos a cambiar la clase de documento para que veáis la diferencia. Nos vamos a la primera línea donde estaba nuestro document class y ahí ponemos libro y recompilamos. Bien, nuestro documento ha cambiado por completo ahora tenemos una primera página únicamente dedicada al título que es lo habitual en los libros los, los títulos de los libros normalmente van en su propia página con la información que le habíamos dado a late en el preámbulo es decir el título el autor y la fecha una segunda página en blanco porque la primera página de título por la parte de atrás no se escribe y ahora Aparece capítulo 1, voy a cambiar el nombre de capítulo, comenzando en látex. Hay un comando específico de látex para imprimir el logo, que es ese que tenéis ahí. Ojo que los comandos en látex son sensibles a mayúsculas y minúsculas, ¿Vale? tenéis que escribirlo tal y como yo lo he escrito. La L, la T y la X están en mayúsculas. Si lo escribís todo en minúsculas, os va a dar un error y os va a decir látex que ese comando no existe. ¿Vale? Si queréis probarlo, si yo lo escribo todo en minúscula, vale ahí no me muestra nada, pero me ha dado un error que me dice que hay un comando que desconoce, que está en la línea 36 y efectivamente está en la línea 36. ¿De acuerdo? las secciones las ha dejado como están y luego pondríamos el texto. Entonces, como veis, el tipo de estructura y el tipo de presentación del documento varía con la clase que hayamos puesto. Entonces, una de las ventajas de ATE es que yo puedo haber escrito un documento y luego quiero cambiarle totalmente el estilo y no tengo que tocar el contenido o el texto. Cambio simplemente el tipo de documento aquí y LATE se encarga de reformatearlo todo de acuerdo al nuevo estilo. ¿Vale? Hay, vámonos aquí, hay un nivel de estructura superior al capítulo, que es el de parte. ¿Vale? Vamos a ver qué es lo que hace. He puesto parte y he vuelto a recompilar. Tengo, sigo teniendo la parte, o sea, el, la página sola para el título. Ahora tengo una parte, una página única que pone parte primera y el nombre que le he dado, página en blanco y luego capítulo. ¿Vale? Hay libros, por ejemplo, el señor de los anillos, que es muy conocido, está dividido en tres partes: comunidad del anillo, las dos torres y el retorno del rey. Pues cada parte, digamos, se especificaría de esta manera. ¿Vale? Y por supuesto cada parte, por pues la comunidad del anillo tiene una serie de capítulos. ¿De acuerdo? El, el, la jerarquía de parte está disponible en la clase libro, en la clase de artículo no está, me dará un error. ¿Vale? Vamos a dejar el document class en artículo, porque si no tenemos que hacer, tenemos muchas páginas en blanco y lo importante es que veamos claramente lo que estamos escribiendo de nuevo como si compilo me da un error ¿vale? y me da un error porque como he dicho parte y capítulo no están disponibles en la clase artículo ¿de acuerdo? bien Vamos a ver cómo escribo texto, que es lo más básico posible. Y cómo entiende el el texto que escribo. Entonces, para no tener que escribir todo, un texto muy largo, he preparado aquí a la izquierda una carpeta que pone textos. ¿vale? Entonces, por favor, abrí el fichero texto Quijote. Si pincháis, ¿vale? se os abre el texto del Quijote y seleccionar... Todo ese contenido, copiarlo, volver a mi primer documento y, por ejemplo, en esta sección en la que estamos, lo pegamos. ¿Vale? Repito. Vamos a trabajar ahora con un poco de texto. Para que no tengamos que escribir nada, tenéis un documento de texto para usar en la subcarpeta textos de la sección 1 y el fichero texto Quijote, que se trata simplemente de un extracto del primer capítulo del Quijote. Vale, y simplemente lo copiáis y lo pegáis aquí. Vamos a quitar. Bien, entonces quiero que veáis una cosa. Eh, una vez que tenéis compilado, pues simplemente aparece el texto en pantalla. Fijaos que por defecto a Lattes ha alineado, ha justificado el texto a la derecha. Cuando no es capaz de justificar correctamente una palabra o una línea, ha metido un guión ocioso y lo ha separado correctamente porque le hemos dicho que estamos en español. Si el guión a lo mejor lo hubiese metido en, en, no entre sílabas, como es lo correcto, sino rompiendo una sílaba. Como digo, eso es porque en el preámbulo del documento le hemos dicho que vamos a escribir un documento en español. ¿vale? Por curiosidad, voy a decirle que lo voy a escribir en inglés. A ver lo que hace. Bien, ahora no ha partido esa palabra quizás no sepa en inglés como partida, pero fijaos, en esta línea administración no está bien, el guión no está bien puesto porque está rompiendo una sílaba. Entonces, como digo, esto en principio estéticamente no hace nada, pero cuando empezamos a escribir, pues sí. Vale, entonces fijaos, todo... Eh, todo este primer trozo es un párrafo y aquí hay un párrafo diferente ¿cómo entiende el Atex que estamos cambiando de un párrafo a otro? dejando en el documento una línea en blanco ¿vale? bien estamos acostumbrados a en los editores, por ejemplo en el Word que si yo quiero separar un párrafo más con respecto a otro, por ejemplo aquí tengo un párrafo que es el título del capítulo y aquí tengo otro y son dos párrafos diferentes porque están separados por una línea pues da igual que yo ponga cinco seis siete líneas para látex, con que haya una línea en blanco él entiende que hay un capítulo o sea que hay un párrafo diferente y no nos va a permitir meter un espacio aquí en medio más grande que el que esté estipulado de separación de párrafos si queremos que entre un párrafo y otro haya más espacio de separación, pues lo que haremos será cambiar el estilo del documento o dentro del estilo del documento decirle yo quiero que todos los párrafos estén separados por esta cantidad. ¿vale? De esa manera es él el que se encarga en que el documento sea consistente. Es decir, que un párrafo no esté separado tres líneas y otro esté separado una, sino que todo esté bien escrito. Por eso os decía al principio que una de las características es que la calidad que produce una calidad de imprenta porque sigue las normas con las que se eh, editan los libros o los textos bien pues como digo con dejar una línea en blanco es suficiente ¿cómo puedo no cambiar de párrafo pero sí cambiar de línea? porque fijaos si hago eh, aunque yo haga un salto de línea fijaos, aquí hay un salto de línea, y recompilo, el texto no ha cambiado, porque como he dicho, únicamente entenderá que es un párrafo nuevo si dejo una línea en blanco, ¿de acuerdo? Ahora sí, ahora sí ha entendido que es un párrafo nuevo, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo como estaba, Bien. Eh... Vale, vamos a meter otro texto aquí. Volvemos a, a la carpeta textos y ahora vamos a coger un poema. Vamos a copiar todo lo que hay aquí y lo vamos a pegar en nuestro documento. Bien, nos encontramos. Claro, este comportamiento de látex hace que para ciertas cosas, pues nos encontremos con un problema. Si yo ahora lo que quiero escribir es un poema, esto es un poema de Antonio Machado, que se titula Un olmo seco. Claro, aquí en el editor lo estamos viendo correctamente. Está dividido en las líneas que debería. Pero claro, para látex eso no es una división en líneas, porque salvo que haya una línea en blanco, no cambia de párrafo. Entonces, podemos hacer dos cosas. La primera es dejar una línea en blanco y ahora sí me pone cada verso del, del poema en una línea aparte o si no queremos ponerlo de esa manera podemos usar un comando que fuerza a que haya un salto de línea que es la doble barra. Ya os dije que esa doble barra no iba a servir para imprimir el carácter de la barra sino para otra cosa, que era el salto de línea. Ese comando es lo mismo, hace lo mismo que dejar una línea en blanco. ¿Vale? Con la salvedad de que, fijaos que entiende que son líneas diferentes y no párrafos diferentes. Cuando látex cambia de párrafo, deja un pequeño, sangra un poco el, el siguiente. ¿Vale? Mete un pequeño tabulador. Cuando hacemos un salto de línea, no lo hace fijaos que esto es un párrafo y aquí hemos hecho un salto de línea y viene a continuación esta no es la mejor manera de poder eh, escribir el poema ya veremos justo a la continuación cómo lo vamos a hacer ¿Vale? entonces de esta primera eh, sección pues quedaos con eso yo ya empiezo a escribir texto de forma normal si quiero cambiar de párrafo dejo una línea en blanco si dejo más de una línea en blanco no pasa nada el comportamiento va a ser el mismo y si quiero forzar a un salto de línea uso el comando de la doble barra ¿de acuerdo? vale vamos a ver cómo hacemos cómo le damos un poco más de estructura a ese texto que, ten, que tenemos ahí escrito y vamos a ver cómo hacemos listas, cómo alineamos el texto, porque hasta ahora el texto lo está alineando automáticamente el ATE y lo hace siempre alineado a la izquierda y justificado a la derecha. Pero yo puedo cambiar esa eh, estructura. Vamos a cambiar esta sección, vamos a llamarla, por ejemplo, entornos, que es lo que vamos a ver ahora. Y lo primero que vamos a ver son los entornos para alinear un texto cambiar digamos el, la opción por defecto de alinear pues tenemos varios según lo que queremos hacer. el primer entorno pues es begin center en center recordemos que los entornos empiezan con begin y acaban con end y dentro aquí tenemos la palabra que es el tipo de entorno que vamos a usar en este caso central qué ocurre que todo lo que pongamos ahí me vaya a permitir que lo haga sobre el poema, ya que lo tenemos, pues todo lo que yo ponga ahí en medio, pues lo que va a hacer es centrarlo. ¿de acuerdo? O sea, digamos sería el primer entorno que yo tengo vamos a poner aquí un comentario para alinear el segundo sería alinear a la izquierda que tiene ese nombre en inglés que es como empujar a la izquierda el texto ¿de acuerdo? flush left Ahora fijaos que nuestro poema está bastante mejor escrito que como estaba antes, porque ahora todas las líneas están alineadas a la izquierda, ¿de acuerdo? Y hemos saltado, digamos, manualmente con el salto de línea. Pues ese sería el segundo entorno que tenemos para alinear. Flush, left. Y como os podéis imaginar, ¿vale? Pues para alinear a la derecha, no hay que ser un lince, pues alinear a la derecha. Y, pues como veis en pantalla, lo que ha hecho es simplemente el texto, pues alinear ese trozo de texto a la derecha. Bien, vamos a dejarlo. Voy a poner aquí en, en comentarios los tres entornos de alineación. Vamos a dejar el alineado a la izquierda, que es en este caso el más apropiado, para un poema. ¿Vale? Bien, son, ese es el primer, digamos, entorno o los entornos de alineación que, que tenemos. Las tres posibles alineaciones que tenemos para un documento. Bien, hay un entorno extra. Vamos a irnos al, al texto del Quijote. ¿Vale? Y aquí había un, una cita en el propio texto por ejemplo aquí, dice donde en muchas partes allá va escrito, dos puntos, la razón de la sin razón que a mi razón se hace, eso es una cita de un texto escrito que el autor ha visto en otro lugar, entonces normalmente hay veces que eso se pone en un párrafo aparte, digamos centrado, porque estamos citando a otro texto, vamos a buscar dónde se encuentra, eso está en el segundo párrafo que es este, y... Eh, Aquí. ¿Vale? Pues yo quiero que lo que viene a continuación sea un texto y donde acaba... Perdona, no es aquí donde yo había dicho. Uh, escrito aquí, perdona. Bien, yo quiero que ese trozo de párrafo, que se trata de una cita que hace el autor, pues darle otro formato. Pues hay un entorno específico que se usa para hacer una cita. Quote en inglés es citar. Y fijaos que lo que hace es poner el párrafo alineado, pero con unos márgenes un poco más estrechos que el texto general y deja un pequeño espacio. ¿De acuerdo? Pues ese sería otro de los entornos que tenemos para formatear párrafos. Bien, ¿cómo hacemos listas? ¿O qué tipo de listas tenemos en nuestra exposición? Pues vámonos al... Eh, la obra de Cervantes y vamos a copiar las novelas que escribió Cervantes y vamos a hacer una lista con ellas de nuevo ese, ese texto para que no tengamos que escribirlo lo tenéis en la subcarpeta textos de la sección 1 copiamos eso volvemos a nuestro documento y aquí en la sección 3 de lista pues vamos a pegarlo vale voy a recompilar para ver que no hay ningún error Fijaos que aunque yo lo estoy viendo con saltos de línea, de nuevo, Latin no deja ningún salto de línea a menos que le, le especifiquemos que lo haga. Vamos a crear aquí una sección, obras, Cervantes. Y estas son las obras que tiene. Pues vamos a poner las obras en forma de lista. Para eso vamos a usar un nuevo entorno, con lo cual tendremos escribir begin y ahora... Ten, vamos a ver los tipos de listas que podemos usar. Hay tres tipos de listas eh, en genérico. Las que llevan puntitos, vale que no están ordenadas, simplemente llevan unos puntos. Las que están ordenadas, que llevan unos números, 1, 2, 3, o números romanos, o letras. vale Y unas listas descriptivas, que son, por ejemplo, las que se usan si uno quiere dar una serie de definiciones. Entonces, fijaos que la primera lista más sencilla es itemice, donde ¿Vale? Begin y Temice. Claro, al contrario que el resto de entorno, si yo pongo, encierro, digamos, la lista de novelas de Cervantes entre el, en el entorno y Temice, veis en pantalla que salvo un pequeño tabulador a la izquierda, no ha cambiado el... La forma es decir, no me ha hecho una lista. ¿Por qué? Porque yo tengo que indicarle a LATES la estructura de la lista. Tengo que decirle cuáles son los ítems de esa lista. Para ello, uso un comando que solo funciona dentro de las listas que es el comando ítem. Entonces, fijaos. Pues, primer ítem la galatea. Segundo ítem el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Tercer ítem, novelas ejemplares. Cuarto ítem, el ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Que no sé por qué está repetido será la segunda parte y el último ítem por pues los trabajos de persilia y Sigismund. ahora sí entiende el ATE que eso es una lista de elementos y que cada elemento está especificado y ahora sí me muestra por pantalla o me formatea digamos ese texto como si fuese una lista vale Bien, vamos a copiar esta lista, la vamos a pegar y vamos a ver el segundo tipo. El segundo tipo de lista que yo he comentado es la numerada. Pues la numerada es con el entorno enumerate, que es enumera. Fijaos que la estructura es exactamente la misma. ¿Vale? yo tengo un entorno y dentro indico con el comando ítem cada uno de los elementos de esa lista. Simplemente cambiando el tipo de entorno, LaTeX la me formatea la lista de una manera o de otra. ¿Vale? Y finalmente, pues el último tipo de lista que, pues, que tenemos a nuestra disposición es la lista descriptiva. Y esta funciona ligeramente de, de forma diferente. De nuevo, yo tengo que indicarle con el comando ítem que cada uno de los elementos que va a tener esta lista. Pero las listas descriptivas tienen un elemento y una descripción que queremos hacer. ¿vale? El ejemplo que voy a poner no es el mejor posible, pero lo que voy a hacer es que voy a hacer una lista descriptiva donde voy a resaltar los años en que se publica cada novela. Entonces, ahora uso un argumento opcional del comando ítem, le indico el año y luego le indico la novela y así hago para el resto pues 1605 vale, voy a escribir solo dos y cuando le doy a compilar Fijaos que el texto que yo he puesto en el argumento opcional de ítem me lo ha remarcado en negrita me lo ha, y el elemento sería como la descripción. Como digo, este no es el mejor ejemplo para mostrar quizá el uso de la lista descriptiva, pero bueno, os hacéis una idea de un poco el formato que tiene la propia lista. Vale, Las listas las podemos eh, anidar, es decir, yo puedo hacer una sublista. ¿Cómo hago una sublista? Pues dentro de una lista que ya tengo creada, pues meto otra lista. Entonces, pues, me pone la lista numerada y dentro del primer elemento de la lista numerada una sublista, ¿de acuerdo? Puedo anidarla todas las veces que yo quiera. Imaginaos que aquí quiero añadir otra lista del tipo que, que yo quiera. Por ejemplo, un enumerate. ¿Vale? Fijaos que como en la sublista enumerate ya está dentro de una lista que es, que es tan numerada, ya no me pone otra vez número, sino que automáticamente me dice, vale, como estoy dentro de una lista que ya tiene números y tú quieres que yo la lista te la numere, pero ahora voy a usar letra. Y si vuelvo a anidar, pues usará otra cosa. Me parece que tiene dos o tres niveles de anidación y luego vuelvo a repetir. Vale. ¿Qué es lo importante cuando anidamos? Que anidemos correctamente. El, si el, la lista itemice está dentro del numerate, el en itemice tiene que venir antes del en enumerate. Si no, la no entiende cómo estamos anidando y nos va a dar un error. ¿De acuerdo? Si yo, por ejemplo, esto de aquí lo pongo aquí, ya las listas no están bien anudadas vamos a ver es lo que primero, fijaos que ya estos ítems no me los muestra correctamente y me ha dado un, seis errores ¿vale? el primero de ellos es quizá el más descriptivo me dice la lista itemice que empieza en la línea 87 que es esta es, finaliza por una lista de tipo numerate que efectivamente está aquí porque el finalizar itemice está fuera él entiende que este finalizar corresponde a este temis. Entonces se hace un lío. ¿De acuerdo? Pues lo que tenemos que hacer es revisar cómo están anidadas nuestras listas y arreglar el problema. Bien, como veis, lo que estamos haciendo todo el rato es únicamente decirle al ATE la estructura y él se encarga del estilo. Esto es muy útil porque, como he dicho, cuando queramos cambiar el estilo del documento no tenemos que tocar nada del contenido, nada de lo que hay entre Begin Document y End Document. Basta tocar el preámbulo y ahí indicarle qué cambio en el estilo quiero hacer. Cómo quiero que muestre las listas, si a lo mejor quiero que use números romanos en vez de números... Eh, en... en... arábigos, etc. ¿Vale? Bien, vamos a pasar a la cuarta sección de, de, de esta primera sesión del curso que ha hablado un poco de tipografía. Hasta ahora hemos escrito texto, pero no hemos explicado, voy a crear una sección nueva, pero no hemos cambiado eh, el, los estilos tipográficos. ¿vale? Simplemente látex, cuando lo ha creído conveniente, pues ha puesto texto en negrita. ¿vale? Entonces, ¿qué opciones tenemos para las tipografías Pues tenemos muchísimas opciones. Me vaya a permitir que vuelva a la presentación ¿vale? y os muestre eh, dónde está. Vale. Y os muestre todas las opciones que tenemos de estilo tipográfico. ¿De acuerdo? Entonces, voy a explicarlo brevemente. En la presentación tenéis ejemplos y luego vamos a, a probarlo en el editor. Bien. Entonces, cuando nosotros cargamos nuestro documento de látex, por defecto ya he elegido una tipografía. Es como cuando abrimos nuestro un documento de Word que por defecto me parece que usa el Times New Roman que es la tipografía que tiene, no sé si hoy en día las versiones nuevas vienen con otra tipografía por defecto, pero es esa entonces nosotros tenemos unos botones donde podemos cambiar la negrita, podemos cambiar la cursiva y podemos cambiar el, eh, la fuente que estamos utilizando bien, ¿cómo hacemos eso en eh, LaTeX y qué opciones tenemos? entonces las opciones de modificación tipográfica son tres diferentes, uno es la familia, que, si, que corresponde, digamos, a, a Microsoft Word, a la lista de tipografías que nosotros podemos elegir, de alguna manera. La segunda opción que podemos cambiar es el estilo, que el LaTeX se divide en dos partes, el grosor normal o negrita, o el perfil, si queremos que sea recto, en cursiva, inclinada o versalita. ¿De acuerdo? Versalita es una especie de mayúscula, pero pequeña. Y el tercer cambio que podemos hacerle a nuestro texto es el tamaño, pues los tamaños disponibles en látex los tenéis aquí, desde tiny que es diminuto hasta huge que es enorme, fijaos que hay tres comandos para large que cambian según las mayúsculas, uno tenemos todo en minúsculas, el siguiente tamaño la L está en mayúscula, el siguiente tamaño todo está en mayúsculas y hacen cosas diferentes, porque como he dicho al principio, los comandos son sensibles a mayúsculas y minúsculas. Y huge tenemos dos posibilidades, todos minúsculas o la primera en mayúscula. No existe la opción huge, todo en mayúscula. ¿De acuerdo? Vale, pues entonces con esos comandos son con los que nosotros vamos a cambiar el tipo de texto. Ahora, dentro de esos comandos tenemos dos formas de hacerlo. Por ejemplo, si yo quiero usar una fuente monoespaciada de tipo de máquina de escribir, yo puedo usar el comando texttt o el comando ttfamily. Esos comandos se usan de forma diferente. Ahora lo veremos en el editor. Pero hacen lo mismo. Cambian mi tipografía a una de tipo monoespaciado de, de máquina de escribir. Textsf pone una tipografía sin pie de base que se llama, o sin serifa en español, que es esta que veis aquí, que no tiene la base de las letras, no, tiene, no están rematadas, y text -rm, pues que la base de las letras pues tiene una especie de pie. ¿De acuerdo? El grosor MD de medium o normal, BF de boldface negrita. El perfil up que sería recto, IT de itálica o cursiva, SL de inclinada y SC de de Versalita, que en inglés se llama Small Caps, que son eh, mayúsculas pequeñas. ¿De acuerdo? Bien, esto es imposible recordarlo de un solo vistazo. Esta tabla os puede servir de utilidad. Vamos a ir a nuestro editor y vamos a ver cómo vamos usando esta opción ¿De acuerdo? Esta transparencia la tenéis en el material, con lo cual luego podéis mirar con tranquilidad todas las combinaciones que tenéis. Y además tenéis... Ejemplo, si seguís hacia adelante la transparencia, veréis que tenéis ejemplo. Bien, yo vuelvo a mi editor y vamos a ver cómo pongo, cómo cambio la tipografía. Vamos a hacerlo directamente en el texto que tenemos para intentar embellecerlo un poquito. Bien, pues por ejemplo, esto de aquí que es el título del capítulo, vamos a ponerlo en negrita. Pues el comando para negrita, acabamos de verlo, es textBF de Boldface. Pues un comando que su argumento obligatorio es el texto que nosotros queremos que vaya en negrita. Todo ese texto que está resaltado va a ir en negrita cuando yo recompile. Es muy importante que nos acordemos de abrir y cerrar la llave. Si abrimos la llave... Tenemos que cerrar, porque si no la cerramos, voy a dejarla abierta Compilo, pues nos da un error. vale Y me dice, falta un argumento. Me dice que el error está en el, en el archivo, eh, mi documento de la sesión 1, pero ni siquiera me da una pista de la línea. Pero aquí sí me dice algo, fijaos que pone, que trata de la condición y ejercicio del famoso Hidalgo, que es precisamente este texto que hay aquí. Es decir, él sabe que alrededor de ese texto hay un problema. Y fijaos que luego más adelante me dice: Creo, sospecho, que se te ha olvidado cerrar una llave. ¿Vale? Aci causándome a mí pues, una serie de problemas. Entonces, pues fijaos que lo, los errores están para leerlos y en este caso, efectivamente, si volvemos a nuestro texto, nos falta una llave. Aquí. Nos lo está diciendo el editor. Este editor es muy bueno. El editor que trae Overleaf es muy bueno. Fijaos que me dice: hay un grupo que no está cerrado. Es decir, he encontrado una llave que abre, pero no una llave que cierra. Pues cerramos nuestra llave. Volvemos a compilar. Y ahora sí. Y ahí lo tenemos en negrita. ¿Vale? Bien. Era habitual en los libros, en alguna, alguna editorial o algunos maquetadores que los primeros, las primeras líneas de un texto o un capítulo empezasen con este estilo de versalita. ¿Vale? Como veis, text sc small caps, mayúsculas pequeñas. Si habéis cogido algún libro pues quizá de principios de siglo, incluso hoy en día también es habitual, pues los capítulos empiezan, digamos, resaltando la primera frase. Con ese tipo con esa eh, con ese estilo tipográfico ¿vale? de nuevo el comando para cambiar pues tiene un argumento obligatorio y entre llaves va el eh, texto que queremos cambiar a estilo bien, vámonos a la cita que hayamos puesto en el, con el entorno quote las citas normalmente se ponen en cursiva entonces, para poner cursiva tenemos varias opciones. La primera de ellas es text-it, de itálica. De nuevo, abro una llave y la cierro. ¿Vale? Y como veis, pues lo ha puesto en cursiva. Bien, pero fijaos, mi texto ya está dentro de un entorno y lo que yo quiero hacer es cambiar el estilo de texto de todo el entorno, si tuviese otro párrafo aquí en, en la cita, el cambio a cursiva no se aplica a ese nuevo párrafo, solo se aplica a lo que yo he puesto aquí ¿vale? pero imaginaos que lo que yo quiero es que a todo el entorno se aplique la cursiva, pues en lugar de tener que estar escribiendo Eh, text y t a cada uno de los párrafos para cambiar el estilo, pues lo que vamos a hacer es usar la segunda manera. Una no Ya estamos otra vez. Venga, seguimos. Vale, gracias. Bien, como digo, si nosotros lo que queremos es a, toda, a todo un entorno cambiarle el estilo, usamos el otro, la otra forma de modificar la tipografía, el otro tipo de comando. Que en este caso... Para la cursiva es itShape. Fijaos que itShape lo que hace es que todo lo que haya contenido en este entorno, todo lo va a poner en cursiva. ¿Vale? Que si hay 5, 6, 7, 10 párrafos, todos ellos van a ir en cursiva. ¿Vale? Bien, con esta forma, si yo quisiese que fuese en cursiva y en negrita pues usaría itShape que sería el estilo es cursiva y el grosor es negrita y me lo cambia todo ¿de acuerdo? estos comandos tenemos que tener cuidado con ellos porque si yo pongo esto fuera de un entorno bueno, fuera del entorno quote, el comando itShape se encuentra ahora dentro del entorno document y entonces se va a aplicar a todos los elementos del documento a partir de ese punto veis que esto no estaba antes en cursiva y a partir de aquí ya lo ha puesto todo lo demás lo ha puesto en cursiva entonces cuando os ocurra una cosa de ese estilo digáis ¿por qué está todo en cursiva? revisad el uso de este tipo de comando ¿vale? bueno, vamos a dejar la cita como debería Que es en cursiva vale, y que dentro del entorno. Wow. ¿De acuerdo? Si queremos, por ejemplo, en el, en, el, en el poema, como la última línea no es un verso, sino que se trata del autor, vamos a resaltarlo, por ejemplo, poniendo usando las versalitas. Y también es habitual dejar un pequeño espacio entre el, los versos y el nombre del autor. Pero claro, tenemos un problema y es que da igual cuántas veces pongamos eh, o cuántas, veces, cuántas líneas dejemos en blanco, o si ponemos los saltos de línea, que no va a hacer más salto de línea que uno. Fijaos además que he usado dos saltos de línea consecutivos. Y me ha aparecido un error. Dice, acabas de usar el comando de doble línea, o también New Line se, se usa, pero LATE no esperaba que hubiese una nueva línea ahí, porque ya, ya la había. Es decir, no podemos forzar a, a LATE a que haga más saltos de línea que uno. ¿Vale? ¿Cómo dejo un pequeño espacio entre... El, los versos y el nombre del autor, pues para eso hay una serie de comandos que nos permiten manualmente meter un pequeño espacio, que son eh, eh, Small Skip, no estoy seguro ahora, sí, el primero de ellos es Small Skip, prácticamente si lo veis es ligeramente un, más grande de lo que estaba, el segundo, vamos a dejarlo aquí, es med skip, que digamos sería un salto mediano, ahora sí parece que se aprecia un poco más, y el tercer, la tercera forma que tenemos nosotros de forzar a late a dejar un pequeño espacio es big skip, ¿de acuerdo? Pues con esos tres, si en un momento dado queremos nos manualmente poner un espacio en algún sitio pues tenemos esa opción a nuestra exposición voy a dejarlo con el eh, con el Big Skip vale vamos a ver que no se me esté olvidando nada bien vale, esos son los estilos de texto que yo tengo disponibles pero ¿cómo, cómo cambio la tipografía porque bueno, yo la tipografía sigue siendo la misma, yo no la he elegido de hecho, la tipografía que estamos viendo, el nombre de la tipografía se llama Computer Modern y la y creó el propio creador de, creador de tech, Donald Knuth, cuando creó el sistema y es la que por defecto se carga. Pero imaginemos que yo quiero poner otra tipografía. Aquí no hay ningún menú que me permita cambiarla. Lo que vamos a hacer es irnos a, un, eh, a una página donde nos va a dar un listado de las tipografías que hay disponibles. Vale, vamos a ver dónde está el chat. Eh, aquí. Voy a pegar la dirección en el chat. ¿Vale? Para que podáis acceder si queréis. Y en la página de la que hablaba es esta que se llama The Latex Font Catalog, que tiene un listado de las tipografías que vienen por defecto con látex. ¿Se pueden usar otras? Sí. Pero digamos que aquí hay un listado que si tenéis LaTeX instalado en casa o, o estáis usando Overleaf, todas estas deberían funcionar sin problema. Entonces, fijaos que hay varias categorías. La primera de ellas son las fuentes con soporte matemático. ¿Esto qué quiere decir? Que no toda tipografía tiene asociada una, eh, una serie de símbolos matemáticos que vayan con el mismo estilo. Entonces, si usamos una fuente eh, que no tenga un soporte matemático, pues por defecto látex seguirá poniendo las fórmulas, pero las pondrá en, en usando la fuente por defecto. Y a lo mejor visualmente hay mucha diferencia entre una y otra tipografía y no queda, digamos, elegante. Entonces, si vais a escribir un documento técnico, mi recomendación es que miréis primero las fuentes que hay con soporte matemático, que son muchas. Vamos a entrar aquí. Entonces, ahí tenéis un listado de, de tipografías con cada una con su nombre. Entre corchetas aparecen lo, los formatos, los que están, eso no nos preocupa mucho. ¿Vale? Y simplemente pues le echáis un vistazo y la que más os guste, pues la elegís y la cargáis. Pues mira, yo voy a poner eh, esta, ¿vale? No, voy a poner Garamond. ¿de acuerdo? Esta de aquí. Entonces, ¿cómo le indico a Lates que en mi documento quiero usar esa tipografía? Pues me voy a venir aquí dentro, aquí me aparece una muestra, fijaos que aparece pues cómo es la tipografía normal, cómo es en cursiva, cómo es en, en versalita o en mayúsculas pequeñas, los números, las ligaduras y un ejemplo de cuál es la fuente matemática asociada. ¿De acuerdo? ¿Que nos gusta esta? Perfecto. ¿Cómo la cargamos? Pues aquí al principio me dice uso y me dice, me aparecen tres comandos y los tres son paquetes. ¿Qué tengo que hacer con eso? Pues tengo que copiarlo. ¿Vale? Como digo, cada uno que elija la que más le guste podéis hacer pruebas cargando una y otra y ahora vuelvo a Overleaf y pego los paquetes que me han dicho que tengo que cargar. ¿Dónde? En el preámbulo del documento. Voy a poner un comentario diciendo que lo que viene a continuación es unos comandos que me van a cambiar la tipografía del documento y ahora sí, eh, Pregunta un compañero de chat si el número de comandos que hay que poner depende de la tipografía. Sí, depende de la tipografía. Hay veces que con dos basta, con, hay veces que con un solo comando cambia toda la tipografía y en la que yo he elegido pues hay que cargar varios de ellos. De hecho, el primero lo que hace es cambiar la tipografía del texto, el segundo lo que hace es cambiar la fuente para las matemáticas y el tercero le dice el tipo de codificación que tiene la fuente. La fuente además pueden ser de un tipo o de otro y esta necesita indicar la codificación. Compilamos. Y fijaos qué sencillo ha sido cambiar por completo todo el estilo del documento. ¿Vale? Esta tipografía le viene muy bien a Cervantes porque es una tipografía un poco de corte clásico. ¿Vale? Y todo el documento ha cambiado. Que no nos gusta o queremos probar otra, volvemos a la página del catálogo de fuentes Elegimos otra, ¿vale? Por ejemplo, esta solo necesita dos. Pegamos y cambiamos por completo el estilo, ¿vale? Como digo, las tipografías que aparecen en esta página deberían funcionar sin problema en cualquier instalación de LAT y en Overleaf. Hay formas de usar otras tipografías, pero son ya más avanzadas. Bien. vale pasamos a la siguiente sección que es el uso de matemáticas yo aquí no me voy a extender porque va a haber una sesión específica del curso en el que se va a tratar cómo incluir fórmulas matemáticas cómo escribirlas y cómo hacerlas solo voy a dar dos pinceladas y es ¿Cómo le indico a látex que voy a escribir una fórmula matemática? Es decir, látex tiene dos modos. Un modo es el modo texto. Yo escribo y me produce párrafos, líneas, según el estilo que yo, que yo le había dado. ¿Vale? Bien, hay otro modo que es el modo en el que yo escribo matemáticas. Para entrar a ese modo tengo dos formas diferentes. Una es usando, encerrando entre el símbolo de dólar, la fórmula que yo quiero escribir. Por ejemplo, ese ejemplo, esto que he escrito yo aquí, es A al cuadrado. ¿Vale? Pues si lo veis, ahí tenemos A al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien, esa forma es la que me permite, como había dejado una línea en blanco, había saltado de párrafo, pero digamos, esa fórmula es la que me permite eh, escribir fórmula en la misma línea que el texto. Pues no lo sé. ¿Vale? Vamos a escribir una fórmula que es esa. ¿De acuerdo? Bien. La segunda fórmula para entrar en el modo matemático es usar el entorno matemático que se accede con barra, corchete abierto, barra, corchete cerrado. Y dentro escribo la fórmula que quiero escribir, voy a escribir la misma. ¿Qué diferencia entre uno y otro? Pues lo estáis viendo en pantalla. El primero de ellos va alineado con el texto. ¿vale? Mientras que el segundo de ellos, aunque yo dejo un salto de línea, aunque no deje un salto de línea, me pone la fórmula centrada. ¿De acuerdo? Pues esos son los dos modos matemáticos que hay y según no, nuestro objetivo usaremos uno y otro. ¿Cómo se escriben superíndices, subíndices, integrales, sumas, límites? Pues como ya digo, eso ya lo veréis en la sesión específica de matemáticas. no vamos a extender aquí porque todavía tenemos varias cosas que, ves, que ver nosotros vale esta es la parte digamos más interesante para todos los alumnos de matemáticas porque es la parte principal por la que la comunidad matemática usa, úsate pero vamos a ir por partes bien vamos a ver cómo se gestiona la bibliografía vale la bibliografía de un documento o sea la gestión bibliográfica de un documento siempre es un coñazo porque tenemos que estar eh, tenemos que meter los datos correctos de cada una de las referencias que queremos usar y luego citarlas correctamente en el texto. Una de las ventajas del uso de LATES es que permite gestionar de forma muy sencilla las referencias y las cita a las referencias que incluyamos. de acuerdo Hay dos maneras principales de incluir referencias en un documento. La primera es interna o yo la llamo interna y es un, usando un entorno específico que es de bibliografía, ¿vale? Esa es la que vamos a usar primero y la otra mucho más potente es externa porque requiere que la bibliografía la pongamos en un documento externo y se trata de usar una utilidad que se llama BibTeX que es otra, una utilidad aparte de text que permite gestionar la bibliografía, ¿vale? Pues vamos a ver cómo metemos la bibliografía en un documento. La forma interna, como digo, es simplemente eh, usando el entorno de bibliografía. El entorno de bibliografía tiene un argumento obligatorio, que es simplemente un número determinado de caracteres el que manos de coraje. Yo voy a poner, por ejemplo, el 9, que nos va a indicar cuánto espacio va a reservar para tabular la referencia. Ahora lo veréis en pantalla mejor. Bien, y esta... Este entorno lo que contiene dentro es una lista de las referencia No se usa el comando ítem como para las listas normales, sino que se usa el comando VIP ítem. Ese comando tiene un, un argumento obligatorio. ¿vale? Pues vamos a poner aquí Cervantes 1605. ¿vale? Ese argumento es la etiqueta que nosotros vamos a usar para luego referenciar esa entrada en la bibliografía. ¿Qué vamos a poner aquí? Pues el libro, artículo, eh, página web que nosotros queramos referencia. Pues vamos a poner, como tenemos la obra de Cervantes, vale vamos a poner la obra de Cervantes como nuestra referencia bibliográfica. Pues este, esta es de 1585. Yo la etiqueta lo que hago es siempre poner, poner eh, el año y el autor, así porque las etiquetas tienen que ser únicas. No podemos ponerle a dos libros diferentes el mismo, eh, la misma etiqueta. Si no el late, se va a quejar. Vaya vale. 1613. seiscientos trece, 1615. y el último. 1617 vale bien, como digo si ahora eh, compilamos el documento pues fijaos que me ha añadido una sección o del estilo de las secciones que no va numerada que se llama referencia estas tienen una serie de números entre corchetes que es el el identificador de la referencia y aquí en la referencia. No están bien escritas porque no solo nos vale con la Galatea, deberíamos poner el autor, el título, la editorial, el ISBN, etcétera, etcétera. Vamos a, poner, vamos a rellenar alguno correctamente. Pues Miguel de Cervantes, la Galatea, pues no sé, Editorial, Universidad de Granada. 1585, ISBN, pues yo que sé, 978, me lo estoy inventando, ¿de acuerdo? Esta sería la forma, digamos, correcta de meter todos los datos bibliográficos, autor, título, editorial, año, ISBN y, por supuesto, si hay un artículo de investigación, Nombre de la revista, número de volumen, página en la que se encuentra y el identificador DOI si lo tiene, que es como el ISBN para los artículos. No lo vamos a hacer para el resto, pero deberíamos, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo hago ahora referencia a una de las obras de Cervantes? Por ejemplo, el, el, el Quijote. Pues imaginaos que yo en el texto... Vamos a irnos donde estaba nuestro extracto del Quijote, pues yo pondría aquí extracto del primer capítulo del Quijote. Y ahora para indicar que de dónde he sacado el libro, ¿vale? pues vamos a poner aquí la etiqueta que yo le he dado, que era CER1605 vale pregunta eh, miriam en el chat que si se podía pegar la referencia directamente como texto no, no entiendo lo que quieres decir vamos a ver qué es lo que se ha imprimido bien fijaos sí si sí, la tiene en un formato determinado por ejemplo, el formato APA, tú puedes pegar en, en el, en, aquí en cada uno de los bibiten, pues después de poner bibiten y el, la etiqueta, pegas a continuación el, el texto. Ahora, cuando haces referencia, como está diciendo Pedro en el chat, el propio comando CITE se va a encargar de usar el estilo que corresponda que hayamos cargado. Todavía no hemos hablado de estilos, digamos, de bibliográficos, pero espero que me dé tiempo a llegar. Bien, lo que quiero que veáis es que cuando he puesto el comando CITE, vaya, pero el editor hoy no... Bien, cuando yo he puesto aquí el comando CITE, Fijaos que lo que hace el Ate es indicar el número de referencia al que corresponde. Es decir, si yo ahora meto una referencia entre la 1 y la 2, pues automáticamente el Quijote pasará a ser la referencia 3 y el pondrá aquí automáticamente 3. Es decir, yo ya no me tengo que preocupar de si meto o quito referencias, porque el Ate automáticamente sabe que la etiqueta CER1605 corresponde a la referencia del de Quijote. ¿vale? Bien, esa es la primera forma de hacer, de poner referencia en un documento. Bien, voy a comentar todo esto porque vamos a ver la segunda. Si me deja comentar. Vale, voy a comentar la referencia, ya no, no van a salir. Vale. Fijaos que ahora me da un warning y me dice que tengo una cita de una referencia que no existe. Claro, como he borrado referencias, pues no es un error. Fijaos que está en naranja, pero me indica, oye, estás citando algo que no está bien escrito. Y ahora aquí me aparece una interrogación porque no sabe a, dónde, a qué corresponde. Bien, ¿cuál es la forma externa? Pues la forma externa se trata de usar un fichero, ¿vale? Y dos comandos. El primero de ellos es bibliography style, y aquí es donde vamos a poner el estilo bibliográfico. Yo voy a poner plain, por el momento o san un estilo llano, y luego bibliography, y ahora le indicamos un fichero, ¿vale? Donde está la bibliografía guardada. Bien, y está guardada en un formato específico. Ahora vamos a ver ese fichero. En este caso, el fichero creo que se llamaba referencias.bip. ¿Vale? Yo lo he creado, ese fichero se llama referencias.bip y está en la subcarpeta secciones. Entonces, tenemos que indicarle dónde está. Si estuviese en la propia carpeta del documento, valdría con eso, pero está en la carpeta de secciones. Si compilamos, no debería dar no debería dar ningún, me va a poner referencias, pero no me ha puesto nada. ¿De acuerdo? Vamos a ver ese fichero cómo es y cómo lo puedo construir. Bien. Ese fichero, que lo tenéis, como digo, en la subcarpetas secciones, se llama referencias BIF, tiene un formato específico de BIPTEX que corresponde a la siguiente forma. Aquí tengo el tipo de referencia, sea un libro, sea un artículo, sea un informe, sea un acta de un congreso, etcétera. Ahora aparece una etiqueta, vale, que es con la que yo voy a referenciar el libro y a continuación los datos. Pues el autor, el título, la editorial, el año de publicación, la, eh, lo diré, la dirección de la editorial, donde tiene su sede, y en este caso, el ISB, ¿Vale? Bien. Vamos a poner la misma etiqueta que hemos usado antes. Yo había usado CER 1605 para el Quijote. Vamos a guardar. Ese, ese documento se guarda automáticamente. Voy a volver a mi primer documento. Y voy a recompilar. Bien. Fijaos. ¿Qué ha ocurrido? Pues muchas cosas por detrás. Lo primero, LATE se ha ido a este fichero, ha visto la lista de referencias y luego ha visto que nosotros en nuestro documento hemos citado una de las referencias que hay en ese archivo, ¿vale? Que es esto. Entonces, automáticamente la ha incluido, es decir, ha cogido la referencia y la ha puesto pues, en un estilo determinado, que le hemos dicho. ¿Qué estilo? Pues el estilo Plain, el básico. Pues el básico consiste en poner nombre, título del libro en cursiva, ahora la editorial, o la, en este caso una edición de la RAE, la editorial que es Penguin Random House, Barcelona y el año. ¿De acuerdo? ¿Puedo cambiar el estilo? Sí. Pues voy a poner estilo alfa, que es otro de los estilos disponibles. Pues ahora, en lugar de poner aquí un número, me ha puesto las iniciales del autor y el año de publicación de la edición del Quijote, en este año 2015. Y en la cita, en lugar de un número, me indica, pues, él, las siglas del autor y el año. ¿Vale? Y me creo que hay un estilo que sigue la norma APA, que es un estilo de referencia bibliográfica, que lo tenemos ahí, que se llama APA-like. Pues ahora, fijaos que me ha puesto nombre completo del autor, coma año Aquí me ha formateado de forma diferente. Fijaos que me ha puesto inicial del autor, apellido, año entre paréntesis, título en cursiva, etc. Y si me voy a la cita, pues me ha puesto ahora Cervantes 2015. ¿Vale? Aunque Parece un poco difícil, es muy útil usar este sistema porque yo simplemente de cada libro que yo quiera hacer o cada artículo, lo único que tengo que es generar este código y guardarlo en mi documento de librería. No tengo por qué escribir ese código a mano. Por ejemplo, vamos a copiar esto. Hay página eh, que automáticamente le damos el ISBN y me genera el código VIPTEX. vamos a ver es el ISBN del libro vale, aquí no lo ha encontrado creo que aquí sí, porque hice la prueba meto el ISBN, le digo que mi formato quiero VIPTEX, y automáticamente me genera el código, lo copio y lo pego en mi documento de referencia vale con lo cual poco a poco voy haciéndome mi documento de referencia y nunca me voy a tener que preocupar del estilo. Simplemente que me pide alguien que el estilo sea APA, pues cambio el estilo del documento y automáticamente el ATE me lo formatea todo correctamente. ¿De acuerdo? Lo que he contado es simplemente la punta del verde de la gestión bibliográfica, pero es lo básico que tenéis que saber para poder empezar a usar la bibliografía, ¿de acuerdo? Y es muy, muy útil. Bien, voy a acabar con, eh, quería enseñar algunas utilidades más, pero voy a acabar con una de ellas que es simplemente una línea, que es eh, el, el uso del paquete hyperref. Vamos a irnos al principio del documento y vamos a, vamos a cargar un nuevo paquete. que se llama hiperref, ojo con la doble R. ¿vale? Es un paquete que me permite hacer referencia hipervínculo en un PDF. Estamos acostumbrados a ver PDF y poder saltar de un sitio a otro. Entonces, si lo compilamos, el, el, el, estéticamente no va a hacer nada. ¿vale? Pero ahora, si fijáis aquí en esta cita, en esta referencia que yo tenía, veis que mi cursor cambia un dedo. Pues si yo pincho me salta en el documento a la referencia que corresponde, ¿vale? Con lo cual, añadiendo una única línea a nuestro preámbulo, enriquecemos mucho la navegación del documento. Y finalmente, vamos a pedirle a látex que me genere una tabla con el índice, ¿vale? ¿De acuerdo? Me ha generado el índice del documento <coughs> teniendo en cuenta la estructura que yo le he dado. Y además, como estoy cargando el paquete hiperref, pues me pone enlace para que salte directamente al, al, al sitio del documento. Como digo, solo hemos hecho dos líneas y gracias a que nuestro documento está bien estructurado, tenemos de de forma gratuita, todos estos hipervínculos creados. El paquete hiperref es un mundo en sí mismo solo tiene muchísimas opciones ¿vale? En la página de cetan que os dije al principio podéis consultar la, el manual del documento solo voy a mostrar una de ellas por, porque veáis eh, algunas alguna de sus posibilidades Le he cargado el paquete hiperref con la opción backref ¿Qué hace esta opción? Nos vamos a ir a la referencia eh, y aquí me ha puesto, como lo veis, 1.1 indicándome que esta referencia ha sido citada en la sección 1.1 del documento. Pregunta que pueda compartir la última página web de la bibliografía. Ah, sí, sí, sin problema. Luego, eh, mira... Si os vais a Bibliografía, en las secciones que está completo, creo que están los enlaces ahí. Pues no. Bueno, la comparto. Eso está. Vale. Bien, pues el tiempo se acaba aquí. Yo quería haber dejado algún tiempo para preguntas. Espero que más o menos hayáis podido seguir eh, y poder ir practicando en tiempo real. Si no, no os preocupéis porque el vídeo se va a subir y luego ya en casa tenéis la oportunidad de pausarlo y hacer todas las pruebas que queráis. Y espero que, bueno, que os haya resultado de utilidad. Y, y espero veros, espero que los compañeros o vean en la próxima charla. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. Uy. Bueno, pues eh, Paco, ha estado muy claro todo. Muchísimas gracias por el rato que hemos echado contigo. Creo que eh, quedarán muchas preguntas pendientes. Podéis aprovechar en la segunda sesión para... Eh, Dejaremos unos minutillos para que la, nos la hagáis. Algunos me habéis preguntado por el vídeo, pues eh, intentaremos descargarlo y ponerlo en algún sitio accesible para que podáis repasarlo, como bien habéis comentado. Y bueno, como, como bien ha dicho Paco, todo el material está en GitHub y eh, lo podéis usar eh, dentro de Overleaf. Así que si tenéis dudas, pues para el, para el próximo día... Eh, las podéis plantear antes de que empecemos la siguiente sesión. Bueno, gracias a todos por vuestra asistencia y voy a cortar la grabación.